Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. En esta parte del curso estaremos entrando a lo que es nuestro programa Adobe Photoshop Lightroom. Pero antes vamos a, a tratar algunos tópicos de sumo interés antes de entrar a la interfaz del programa. Según nuestra compañera Wikipedia, nos dice que Adobe Photoshop Lightroom es un, es un programa creado por Adobe System, la primera versión fue lanzada en enero de dos, del 2006. Este programa tiene como objetivo o propósito principal ayudar a los fotógrafos a dinamizar lo que es su flujo de trabajo. Y este programa no debe de confundirse con otros programas que tiene Adobe. Adobe Photoshop Lightroom no debe de confundirse con Adobe Camera Raw, ni tampoco debe de confundirse con Adobe Bridge. Podríamos decir que es la unión o la fusión de ambos, ya que con Adobe Photoshop Lightroom yo puedo gestionar, clasificar, organizar mis, fo mis fotografías, pero también puedo, digamos, editarla, puedo mejorarlas y puedo digamos trabajar en lo que es los archivos RAW, los negativos digitales de la cámara sin trabajar directamente en ellos, el formato RAW es el formato crudo de las cámaras profesionales, como dije ahorita, podríamos decir que es el negativo digital este es un formato que tiene bastante peso y que conserva todos los detalles que capta el sensor de una cámara de una cámara reflex profesional por poner una como ejemplo cuáles serían los inconvenientes actuales que presentan los archivos RAW número uno que cada cámara, cada marca de cámara, crea digamos un, un formato RAW diferente, lo que trae inconveniente a la hora de previsualizar esto en nuestro ordenador, ya que no son todos los navegadores fotográficos que me permiten ver uno que otro de estos archivos, razón por la cual muchas marcas de cámara digamos nos proveen un software especializado para poder previsualizar estos archivos lo que se pone un tanto incómodo cada vez que yo tenga que tomar una foto con x cámara entonces tengo que bajar su propio reproductor de imágenes la solución a este problema viene de parte de adobe creando lo que es un solo formato digital un formato digital digamos raw que me permite unificar todo esto en un solo negativo digital el formato dng y claro adobe photoshop lightroom me permite trabajar con facilidad con este formato así como también en la mayoría de estos formatos de imágenes, ya para el próximo video estaremos entrando a la interfaz del programa.